Año nuevo está llegando, nada nuevo está pasando. Nuevos sueños, nuevos encuentros, todos los llevamos dentro. Son las doce de la noche y estoy solo. 12 uvas, no las tengo, no las como. Dulces sueños de este año que se nos marchan cuatro años, ya veremos qué nos pasa se nos marchan doce meses de problemas y nos llegan estoy seguro con problemas no se arregla nada de nada con despedidas ya veremos lo que nos pasa en nueva vida Año nuevo está llegando, nada nuevo está pasando. Nuevos sueños, nuevos encuentros, todos los llevamos dentro. Otro año que nos echamos a las espaldas, con cohetes buenas nuevas y esmeraldas. Pero es cierto que se va yendo otro año. Esperemos que el que viene no haya. Sobre todo no perdamos la esperanza La vida sigue y seguirá bien y en bonanza Son las 12 de la noche, no estoy solo Una copa de campaña y brindo solo Año nuevo está llegando Nada nuevo está pasando, nuevos sueños, nuevos encuentros, todos los llevamos dentro.